No, cálmese gente, no me olvidé de esta teoría, ya la iba a hacer, solo que necesitaba tiempo para hacerla de buena calidad. Y bueno, por lo visto, sí que la ofrece... Wow, 20 likes. Ok, muy bien, lo haré. Bien. Erwin, Smith, Mikasa y los demás estarían interrogando a Annie. Y Annie, bueno, decide decirles el lugar más probable en donde se encontrarían. Ya que ese es el lugar donde acordaron encontrarse si Annie lograba capturar a Eren. Bueno, Eren y Reiner tuvieron una pequeña pelea en la cual Reiner tuvo que noquear a Eren y se lo llevaron. Al ver que el cuerpo de, el cuerpo de exploración se acercaba. Y Jimir eh, convence a Bertolt de que vayan por Historia, así que en medio camino Annie con los brazos guardados y con un pañuelo en la boca para evitar convertirse ve al titán de Jimir. y queda en shock dice, ese titán recuerda la muerte de Marcel Jmir se come Historia y se va bueno, entonces Rainer corre por la proximidad del cuerpo de exploración que no sea, y Reiner se da cuenta que el cuerpo de exploración ha traído una horda de titanes detrás de ellos. Así que Annie se las arregló para soltarse y morderse, convirtiéndose en el titán hembra. Y deja a un lado el cuerpo de exploración y corre hacia Reiner. Reiner se alegra de ver a Annie. Eren trataba de poner resistencia, pero ve a Annie salir de su titán y saltar hacia el hombro de Reiner. Entonces Eren deja de pelear y Annie le dice, ve con nosotros. Eh, no volveremos a atacar las murallas. Entonces Eren lo considera y por sus sentimientos acepta. Entonces llegaría a mi casa a por Reiner. Eren le dice a Annie que no le haga daño a mi casa. Así que Annie genera un brazo titán. Le rompe las costillas y la lanza despacito para que no se muera. Entonces para librarse de los titanes. Bertolt se corta y genera una pequeña explosión. Generando un breve cuerpo de titán colosal solo para... Entretenerlos y liberarse de los titanes que los están mordiendo Y bueno, intentan salvar a Eren, pero ¿Cómo se salva a alguien que no quiere ser salvado? Erwin y Smith corta el dedo de Rainer y Annie golpea a Erwin, haciéndolo caer del... Y los soldados logran alcanzarlo antes que los titanes Las bajas eran tantas que tuvieron que dejar ir a Eren Finalmente, los guerreros llegaron a la muralla Ocean ¿Cómo ir a Mare? ¿Esperar un barco? ¿Ir nadando? Pues bueno, eso ser, yo creo que habrían ido en el barco, de, el barco que seguramente trajo a Zeke, que se habrá quedado unos días más. Entonces, Eren e Historia despiertan en la mansión Tiber. Y sí, le contaron a Tiber sobre Eren, pero unos sentimientos por Annie impidieron que lo mataran aún. Y ahora, Billy Tiber pregunta, ¿por qué trajeron a este chico también. Y dijeron que probablemente tenga sangre real. Bueno, y hasta aquí este capítulo. Y ahora tú dime, ¿qué crees que harán Eren e Historia en Mare? ¿Puedan? Pues puedes averiguarlo en la siguiente parte. Bueno, ya saben, si en la anterior pedí 15, ahora voy a pedir 40 likes para la siguiente parte. Hasta entonces, leamos algunos comentarios. Sí, 40 likes me dará ti Hasta entonces, voy a probar con los chipeos. Ya veo que estos tienen éxito.